que no camino porque tú vas y a la calle que tiene que tirarte porque dejaron todo lo que quitaron, tiene pero, más de una semana pero, todo lo que quitaron alrededor del parque. Pero eso es una Arredor cosa del increíble, del parque, Dios todo, mío. Si ya está todo, podadito, vamos a, a retirar los escombros, la basura y, que quitaron. Es igual cuando usted limpia su ahora? casa y arriscona y no la basura. Toda esa cosa está seca. Quiere decir que tiene más de cuatro o cinco días. Entonces, ¿cuál es Pero, la necesidad? Si ya la brigada fue y podó el parque, que está muy bonito, entonces no, no, detrás no, no. detrás yeah. debe ir un vehículo recogiendo la basura, las gramas que quitaron. Entonces, ¿hay necesidad de tener que llegar a que nosotros tengamos que decirlo por los medios de comunicación? Yo no creo que haya necesidad. Hay, hay otra cosa más. Ahí, aparte de eso, pero eso yo no voy, tengo dos días que no voy porque hasta que nos quiten eso yo no voy a coger la calle. Al síndico, a tránsito, lo que sea. Señores, ahí la, eso es una carrera de carro que tienen los niños de papi y mami en, ese, en, esa, en esa calle. La calle de la, la que va frente al parque es una, ahí vienen motores en una sola rueda, te, que haciendo competencia. Ahí corren como si fuese una pista, una pista. Eso es una pista y son los niños de papi y mami. O sea, entonces que no son, hay que poner eh, ni vigilancia. No, ni nada de eso. Pues, son los niños de papi y mami. Yo creo que por eso que no le han, no le han puesto eh, costo a eso. Señores, ahí te digo, Víctor, una zona urbana, una zona de residencial, los carros pasan casi a 100. Casi a 100, Víctor. Y eh, van a... desde la esquina hasta la hasta la casa del obispo a 100 Víctor, entonces hay que poner hay que poner vigilancia antes de que pase una desgracia, pero vamos primero a higiene, la seguridad y a higienizar vamos a recoger sí. esa, esa basurita que le quitaron, esas gramas que cortaron ya está podado el parque, vamos a recogerlo vamos a limpiarlo adelante sí. señor Romero bueno señores, el, otra cosa más que hemos visto hoy desde hace dos días que la intranquilidad ha llegado a, a, la, a la ciudad de San Francisco de Macorís y, y a veces uno, como es una ciudad con altas histo grandes historias eh, eh, de, de luchas populares y historias de, de, de ser un pueblo pujante, revolucionario y, y en la historia lo, lo está plasmado. Tenemos dos días de intranquilidad en San Francisco de Macorís. No sabemos por qué. O sea, tú... Tuve la la, la la del desorden, la, la, la basura en la calle, las gomas quemadas, los tiros, pero no sabe por qué. O sea, lo que se lo que lo que tuve en la calle son conjeturas que quizá uno ni quisiera, ni siquiera debe hablar aquí porque no puede no puede ser posible cuando No, no, porque cuando no se uno sabe, ve en las redes. Es que nadie, Exactamente, es que... cuando uno ve en la red, como no hay nada oficial. ...de los movimientos populares de aquí... ...de los dueños de la ciudad... ...de todas esas cosas... ...que nos digan cuál es la razón... ...de estos movimientos... ...si son ellos... ...o si no son ellos... ...si nos lo atribuyen, lo que sea... ...pero no tenemos ningún tipo de información... ...sobre eh, la causa de esto... ...pero... ...si, sí, escúchame serio, eh, perdón serio... ...eso que tú mencionas ahora... ...si ¿sí tenemos organismos de seguridad... ...que sí saben... Que, claro. ...o que deben saber cuál es la razón para que esa zona de San Francisco de Macorís tenga tres días en zozobra sí, o sea, no es tal zona, vez lo no. que tú mencionaste lo ciudad, sabe, todo pero sí, sí si se, sí se, sí se supone que los organismos de seguridad deben saber cuál es la razón para que esta zona esté en zozobra en San Francisco de Macorís y decirse sí. pues quiero unir a algo que comentó tras las cámaras nuestro compañero y que hace deporte aquí Ariel, Ariel Núñez oigan, ¿Tiene me, negocio? usted hace un recorrido por San Francisco de Macorís va a notar el crecimiento comercial que, la, que ha tenido la, los la últimos la bienvenido. años la bienvenida fuerte Duarte aquí en San Francisco de Macorís entonces hay, hay que tener hay que tener cuidado y prestarle atención a esa situación Tres días, que es una verdadera zozobra en el aquí, día. Hay, aquí hay gente que no le interesa que San Francisco crezca. Entonces, aquí el... hay gente que no le interesa eso. Entonces, el go... la, las autoridades deben estar en sintonía con el mensaje que quiere transmitir el presidente Luis Abinader, que lo dijo en su conversatorio el pasado lunes. Uno de los objetivos fundamentales de este gobierno es enfocado en la creación de empleo, de fuentes de empleo, y cuando hablamos de que esta zona... De la bienvenida Fuente Duarte aquí en San Francisco de Macorís Usted va ahora una y zona desde, desde, la no, Fran una Uruguay, zona desde la Fran Gurión Hasta la Rotonda y se va a dar cuenta Lo comercial Una zona comercial, zona comercial que empieza a las 7 de la mañana Una, una, una, una, una zona comercial ¿Eh? Que empieza a las 5 de la mañana claro Brasil. Entonces vamos a prestarle atención A ver qué es lo que está pasando ¿Quiénes son los que se quieren adueñar de esa zona que pueden hacer o cuantas que, cosas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que piden? Porque ¿Eh? yo no entiendo, porque tú eh. oyes muchas cosas en las redes que tú no entiendes. ¿Cuáles son oye, las reivindicaciones? Tuviste, Sergio, cierto? los videos, ¿verdad? Del tiroteo que no, se hizo no el domingo. Que uno no quiere ni comentarlo, eh, porque claro. uno no puede creer eso. Eh. Uno no puede ni creer eso. Así es. Uno no puede ni creer eso. Ahora bien, las autoridades tienen la obligación de darle protección a esos negocios. Hoy debe, debe amanecer un cerco un cerco policial ahí, al que se mueva. El problema también, Víctor, es que eso, esos actos, la sociedad y los, y no, y no, y los movimientos, no, lo, no salen a castigarlo o si no son ellos los que, lo que están en eso. Pero sí, es eh, cosa del demonio, como podría como dicen en un buen algo popular, matan una, un ciudadano ahí, dice, la policía mató un ciudadano ejemplar. O sea, no, no, no, que ahí, ahí tienen, tienen dos días que los comerciantes ya han perdido miles y millones de pesos por protesta que, no que no se sabe su origen, que no se sabe nada, por lo menos que informen para uno defender o no defender la posición, para uno o darle la razón o, no, o darle la razón para uno poder hacerlo, pero sin ninguna información, sin nada de repente se paraliza el comercio en la zona de mayor producción en San Francisco de Macorís y de mayor enlace a toda la zona del San Francisco de Macorís claro, porque serio, porque déjame, decirte, déjame, déjame decirte que, es que la, la avenida Bienvenido Fuertes Duarte es la zona por donde todos esos vehículos que vienen ah, de Santo Domingo claro. tienen que desviarse por ahí porque esa es la, esa es la, la, la, la calle que los conecta ya saliendo a Paranagua es de manera obligatoria que deben cruzar por ahí, pero aparte de eso, de que es una zona como tú dices, que te conecta con la, con la, con la otra área, es una zona puramente comercial, usted va ahora a esta hora del día, de la mañana, y la, y la ya recorre, la cruz, y ya, se va a dar eso. cuenta el movimiento comercial que tiene esa zona, por Dios. Para mí, no. fácilmente, esa es la arteria comercial más importante, si no claro. la primera la segunda, que tiene claro, San Francisco de Macorís. Claro, Entonces, eso hay que cuidarlo, que... hay que velar por el cuidado, o sea, hay que cuidarlo pero eh, no eh, hay cosas que yo no entiendo yo no entiendo eh, ya lo, lo, lo la forma de lucha de este país eh, se, ha, se ha puesto eh, insoportable desde, desde todos los puntos porque eh, no tú no entiendes tú no tú no, no ni lo apoya ni, ni ni tampoco eh, lo, lo ponen te ponen contra tú no sabes nada antes te podían te hacían un anuncio te hacían una o, o, o se responsabilizaba a un grupo de decir el por qué se estaba haciendo ese movimiento, pero sin tono ni son, Víctor. Así no podemos crecer como, como ciudad. Así no, queremos, no podemos pensar que van a venir inversionistas. Así no podemos pensar que vamos a competir con otras ciudades para que el gobierno le dé importancia. No lo, no lo podemos si nosotros somos los primeros que ponemos los obstáculos. Qué manera de, qué manera de celebrar esos anuncios, ¿verdad?, que, que hizo el, el, el gobierno, el presidente, el fin de semana que estuvo por aquí, por San Francisco de Macorís, cuando debiera ser todo lo contrario, aperturar, abrirnos, hacer un poquito claro. más organizado y más eh, más decente, ¿verdad?, para que realmente se pueda ratificar esos anuncios que, que hizo el gobierno en beneficio de esta ciudad. Esperamos, esperamos que el transcurso del día sepamos el por qué. Sí, vamos a más. Vamos a, vamos a esperar que así sea. Mira Sergio, con respecto en otro orden, es la situación que vive el país con respecto a esta pandemia y sí. la llegada del fin de año. Bueno, Hay muchas mucha controversias. Eh, sí, con respecto que una uno opina una cosa y otros opinan otra cosa. Yo entiendo que la línea que nosotros debemos seguir es la línea de los expertos, de quienes saben de esto. Que son la, la parte sanitaria, ¿verdad? Las orientaciones sí, claro. que han estado dando. Ya todo el mundo conoce lo que está pasando en Estados Unidos y Norteamérica, donde muchos, la gran mayoría de los estados de Estados Unidos, han tenido que implementar, eh, ser más agresivos en las medidas por el asunto, previendo un rebrote que viene por ahí. ¿A qué se debe ese rebrote? Probablemente a que acaban de salir de un proceso electoral en Estados Unidos y Norteamérica, y eso lo ha traído como consecuencia de que tengan que ser más estrictos con las medidas. Nosotros, que afortunadamente a juzgar por las, por las informaciones que tenemos, eh, eh, se ha mínimamente mantenido, mejorando. controlado esta sí, pandemia sí. en la República Dominicana, y eso es cierto. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que se le vaya de las manos a las autoridades, pero para eso, y yo me he cansado de decirlo, primero tenemos que ser responsables nosotros de mantener eh, y cumplir con las normas y las reglas que se han establecido. Veía antes de ayer, Sergio, la opinión de la Sociedad de, Infectolo de, no, de Infectología de y la de Neumología, eh, donde ellos decían que son partidarios partidarios de que, por ejemplo, los días 24, 25, 31 y día primero, eh, como que se les permita, se permita que haya un libre tránsito de manera que los, sus, los familiares pues, puedan eh, compartir eh, ¿verdad? en familia la cena y puedan regresar a su casa sin inconvenientes. Ellos plantean, estas dos sociedades, plantean las sociedades médicas, plantean de que esos días no haya toque de queda, pero con la salvedad en ese mismo planteamiento establecen, le sugieren al gobierno, de que no haya venta de bebidas alcohólicas Claro, de manera abierta De bebidas alcohólicas, el... esos días Y yo me quiero eh, adherir a esa sugerencia que ellos hacen Porque te voy a decir algo, Sergio Si eh, durante el toque de queda, que desde marzo a esta parte se ha mantenido Si las autoridades hubiesen sido más estrictas con los centros de despendio de, de bebidas alcohólicas ah, no, claro Hubiese sido más efectivo más efectivo, porque yo insisto, si el toque de queda es a la, hasta la 9 de la, comienza a las 9 de la noche y todavía a las 8.30 de la noche hay centro de expendio de bebidas abiertas, hay personas bebiendo. Eso lo claro. incita Entonces, si, si ese establecimiento cerrara una hora, hora y media antes, es difícil que vaya a tener personas eh, bebiendo. Exacto, Entonces, es si verdad. esa sugerencia que hacen estas dos sociedades médicas, eh, yo creo que se pueden evaluar yo estaría de acuerdo con esa posición serio, de la sociedad de infectología y, lo, claro. la, y de neumología que hacen ese planteamiento a las autoridades con respecto a esos días 24 25, 31 y día primero de este año así mismo yo estoy totalmente de acuerdo vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con el contenido de este espacio y a hacer contacto con la doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte con nosotros cada miércoles. Hoy con el tema Perfil Psicológico del Hombre Maltratador. Ese es el tema que la autor va a compartir con nosotros en el día de hoy. No le cambie que en breve estaremos de regreso.